Subir fotos y vídeos a Instagram desde la PC 2020. Comencemos, como pueden observar, en el escritorio de mi PC, tengo preparados el video, la foto, y un PDF, con el texto para poner en la descripción. Ahora vamos a nuestro Instagram, primero les voy a enseñar, a subir una foto a Instagram desde nuestra PC. Hacemos clic con el segundo botón del mouse. Vamos a donde dice inspeccionar y hacemos clic. Ahora vamos al botón toggle de visit all bar. Que tiene el dibujo del celular y la tablet. Hacemos clic. Y luego vamos a actualizar la página. Nos quedará el Instagram con el formato que tenemos en el celular. Ahora vamos a la parte inferior y hacemos clic en el botón con el signo más. Hacemos clic en escritorio. Luego seleccionamos la foto y hacemos clic en el botón abrir. Ahora hacemos clic en siguiente. Vamos al pdf donde tenemos el texto para poner en la descripción. Lo seleccionamos. Hacemos clic con el segundo botón del mouse. Y hacemos clic en copiar selección. Minimizamos el pdf y pegamos el texto donde dice. Escribe un pie de foto o video. Luego hacemos clic en el botón compartir y ya tenemos nuestra foto publicada en Instagram. Ahora vamos a la parte superior buscamos el botón. Toggle de Toolbar Que tiene el dibujo del celular y la tablet y hacemos clic. Luego cerramos la parte de diseño y programación web. Actualizamos la página. Y hacemos clic en el nombre de nuestro Instagram. Ahora les voy a enseñar a subir un video. Hacemos clic en IGTV. Acá nos dice sube un video. Los videos deben durar entre 1 y 60 minutos. Hacemos clic en el botón subir. Ahora vamos donde está el signo más y hacemos clic. Hacemos clic en escritorio. Seleccionamos el video y hacemos clic en abrir y comenzará a cargarse el video. Ahora vamos a modificar la portada la cual debe ser de un tamaño mínimo recomendado de 492 x 762 píxeles. Hacemos clic en editar. Luego hacemos clic en escritorio seleccionamos la imagen y hacemos clic en abrir vamos al pdf seleccionamos el texto y hacemos clic con el segundo botón del mouse copiar selección minimizamos el pdf y pegamos el texto donde dice descripción ahora ponemos el título Vamos a donde dice donde aparecerá el video. Si seleccionamos IGTV solo se publicará en Instagram solamente o podemos seleccionar IGTV y página de Facebook y se publicará en Instagram y en Facebook. Luego hacemos clic en publicar. Ya hemos publicado nuestro video en Instagram. Hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos y si lo desean pueden colaborar haciendo una donación. En mi cuenta de Paypal te dejaré en la descripción del video, muchas gracias.